Hola, esta es la bitácora del tío Tom eh, en un martes por la mañana Espero que estén muy bien, aunque ustedes como podrán ver Pues me encuentran el día de hoy un poco cansado Con ojeras, ojeroso y con pocas ilusiones Aunque justamente esa es la razón por la que quiero grabar este video Hay un par de temas que sí quiero por lo menos exponer en este canal de YouTube Porque ustedes, todos los que me siguen, todos los que están viendo estos videitos Y de repente me siguen también en redes sociales Tal vez me pueden ayudar a encontrar... Si no, cordura por lo menos un poco de perspectiva. Tengo un par de temas que me han estado inquietando en los últimos días y pues bueno, quisiera platicárselos y tal vez con la ayuda de ustedes, con comentarios o simplemente con un like o con alguna forma de interactuar me pueden ayudar a encontrar pues si esto es el camino correcto de lo que estoy pensando, o si de plano estoy exagerando un poco las cosas. Pero bueno, ahí les va. La semana pasada, el 28 de septiembre, salió la actualización del Pro Tools 2022.9. Y obviamente esto generó mucho ruido, grabé un par de videitos, lo subí a YouTube, y hubo muchísima respuesta también en cuanto, bueno, entonces que actualizo o no actualizo, porque de hecho así se llama el video, actualizar o no actualizar. Y pues bueno, la respuesta, digamos diplomática es... No actualices, no actualices, repito, no actualices. Ya les va por qué. Eh, creo que esto es un tema que no nada más afecta a Avid y a Pro Tools O en general herramientas tecnológicas de grabación de audio Nos afecta todos los días con actualizaciones de Apple Con actualizaciones del sistema operativo de Windows Que si debemos subir a Windows 11 o no Que si debemos actualizar al nuevo sistema operativo Que ya viene el nuevo, más reciente y mejorado sistema operativo de Apple Ventura Y apenas estamos como que tratando de agarrar la onda Y nos bombardean con todo Asuntos de que hay una nueva actualización Y que si actualizamos o no Entonces, además de esto El miércoles justamente de la semana pasada También sucede otra situación que me tiene inquieto Y pues, más adelante les platicaré un poquito más el chisme Pero... Eh, pues referente a este tema, ¿debo o no debo actualizar? Mi respuesta contundente es no. No actualices a menos de que sea indispensable, a menos de que sea urgente, a menos de que estas nuevas funcionalidades de un programa realmente te puedan cambiar la vida. Entonces, claro, el Pro Tools nuevo te da esta onda del Melodyne, y que si el Ara 2, y que si el Audio Bridge, y un montón de otras cosas, pero también me ha pasado, y, y perdón que lo diga así, pero me ha pasado que justamente teniendo un canal de YouTube, teniendo clases todos los días, estando con alumnos todos los días, me pasa que el alumno me pregunta, oiga, profe, si ¿sí actualizo o no actualizo, entonces le dices, ok, no actualices, y actualizan, <risas> Y de repente fallan cosas e indirectamente no es que sea así, no te van a apuntar y decir es que tú me dijiste que actualizara. No, yo te dije que no actualizaras, pero muchas veces esa información a través de nuestra manera de entenderla la interpretamos de manera que nos convenga más a cada uno. Entonces vamos a suponer que te digo sí, actualiza. Bah, actualizas el sistema operativo o actualizas Pro Tools Pones un nuevo sistema operativo o una nueva actualización del Pro Tools Vamos a suponer que es el 2022.9 Y de repente algo falla Porque sí, van a fallar cosas De hecho te puedo decir que en mi caso el Steven Slate Drums Ya se me rompió con esta actualización Afortunadamente la hice en un clon y no en mi disco original Pero van a suceder esas cosas Eso es inminente ¿no? Entonces... Eh, por eso mismo te digo no, no actualices a menos de que sea una situación eh, prácticamente que te cambie la vida Entonces, eh, pues bueno, por un lado eso y por otro también manifestar un poco Aquí tengo que respirar porque no sé si es decirlo un coraje o una situación que traigo atravesada Me da de repente como estas emociones mixtas leer comentarios en redes sociales, en foros importantes de audio, de video en donde cada vez más a mí me da la impresión de que la gente ya no está dispuesta a leer, ¿no? Eh, es más, déjenme mostrarles este ejemplito porque eh, es de las cosas que no entiendo. Entonces, a ver, vamos, vamos a abrir el documento de Avid en donde te dicen todo lo que eh, puede salir mal cuando actualizas. Miren, aquí ya está abierto este documento. Esto fue el zip que les eh, mencioné en el primer video del miércoles. Y aquí viene el Reference Guide, viene el Quick Reference Guide, que les recomiendo mucho este documento, que también lo, lo grabé por ahí en otro video. Pero fíjense esto, o sea, de verdad, AVID, perdón que lo tengan que decir así, soy instructor certificado por parte de AVID y le tengo un gran aprecio a toda la gente que está haciendo posible eh, el que la gente esté educada en AVID. Felipe Capilla, Andy Hagerman, gente eh, que también se dedica a distribuir y a dar buena información en redes sociales, Eric Moreno, por ejemplo. Pero a ver, de verdad, AVID, ¿tú crees...? que la gente va a leer este documento de cuarenta y tantas páginas diciéndote todo lo que podría salir mal y todos los códigos de error que pueden llegar a suceder en ciertas circunstancias, yo la verdad por mi experiencia te puedo decir no, la gente no lo va a leer, tal vez yo soy uno de esos locos, uno de esos raros freaks, nerdazos que sí se pone a leer esto, déjenme abrirlo bien para que lo vean así que con detenimiento, Vamos a poner esto un poquitito más grande, a ver si ahí está, perfecto. Miren, aquí viene toda esta información de si vas a instalar el software 22.9 en esta plataforma, en este caso este es el documento de Mac, pero hay otro de Windows, ¿ok? Eh, te recomendamos que, bueno, pues podría suceder esto, eso está bien, es informativo lo que me digas, pero, así, digo, hay cosas como estas de que si, des si desconectas tus audífonos mientras estás grabando, probablemente Avid o el Pro Tools se va a detener, ¿ok? ya le agarré la onda, pero hay muchas otras, miren, error tal, que si el video codec que esto y el otro, la verdad, por mi experiencia, está muy difícil que la gente lea eso. La gente actualiza y luego se queja en redes sociales, en foros, diciendo que sabes pues, me destrozó esto, que por culpa de Avid no sé qué, que por culpa de Pro Tools, que Pro Tools es una porquería, ya saben todas esas cosas mal informadas que la gente dice, Ajá, y pues bueno, por un lado está eso y por otro lado también la situación de que a mí me ha pasado esto, ¿no? Por no leer, por no tomarme el tiempo, por no cuidar estas actualizaciones, pues te arriesgas y dices, está padre, ¿qué podría salir mal? ¿No? Y de repente sucede que instalas y pues fallan cosas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, Steven Slate Drums, la versión de Steven Slate 5.5, pues ya nada más abre una ventana en negro y pues ahí estás, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Si yo hubiera actualizado esto en mi sistema principal, me hubiera metido una broncota, porque pues ya no jala, punto. Y de que se va a resolver, sí, en algún momento se va a resolver, pero quién sabe cuándo, ¿no? Eso por un lado. Entonces, quiero que entiendan mis emociones mixtas al respecto. O sea, por un lado tienes una compañía grande, una compañía seria, que parece que no agarra la onda que la gente no lee. ¿Ah? Y tienes gente que no lee y que luego pide respuestas en foros y pregunta cosas súper básicas de las que, bueno, hasta me cambia la, la, el tono de voz aquí, pero si sí, a veces estoy con la tentación de contestarles en los foros y en estos, eh, pues en estos lugares donde preguntan cosas, tengo ganas de decirles o de ponerles algo así, esa es justamente la razón por la que deberías certificarte. Por lo menos toma un curso básico, ¿sale? Un curso básico, aprende algo, no nada más saques información, no nada más le pidas a la gente que te ayude. Y pues sí, en cierta forma me estoy molestando porque a veces siento un poco eso. Eh, hacemos un gran esfuerzo, no solo yo, yo digo, si lo quieren tómenlo como una opinión totalmente subjetiva. Pero creo que no estoy solo, hay mucha gente que sí estudiamos esto, que sí nos dedicamos a investigar, que sí nos dedicamos a explicar y hacer cosas. Y da mucho coraje que luego haya gente que asuma que porque puede publicar en alguna red social, en algún foro o alguna pregunta irrelevante o una pregunta súper básica. Y ni siquiera tiene ganas de eh, buscar o de encontrar una respuesta Simplemente asume que la gente te va a ayudar. Pues sí, es complicado, ¿no? Eh, y digo, ahorita también mantener un poquito más el, el estilo y la cordura. Eh, me ha pasado muchas veces que trato de contestar preguntas en el canal de YouTube y la verdad es que aprecio mucho lo que me escriben y trato, de verdad, trato de contestar todas las preguntas. A veces hay situaciones en las que llego a un punto en el que digo, es que no sé la respuesta y tengo que decírselos así, claramente, no sé tengo que investigar igual que tú, tengo que meterme a foros, tengo que buscar en Google. Ajá, y hay como dos criterios ahí. La gente que ya investigó eso y luego pregunta, y cuando le ayudas, obviamente valora esa respuesta y valora lo que hiciste por ellos. Pero también hay gente que asume que porque tienes un canal de YouTube y porque te pueden escribir en los comentarios, te ponen un comentario y ya, se esperan a que tú les des la respuesta. ¿no? Y luego también se ofenden si les quieres cobrar por una asesoría. ¿no? De verdad, esto oh, lo tengo que decir así. Me cabrita, me enoja, me molesta, cuando la gente, antes de siquiera preguntarte cuánto les vas a cobrar, uno, asumen que no les vas a cobrar, dos, que es porque es por cuates, y tres, ya que llega el momento y dice, ah ¿cuánto me vas a cobrar y por qué tan caro? ¿No? ¿Qué te puedo decir? Bueno, ya lo dije, no, es, no necesariamente me siento mejor, no me siento así todos los días. Pero bueno, esta disyuntiva... Eh, va un poquito por el lado de que si vas a actualizar, por favor, investiga, lee, averigua, prueba, toma una decisión fría. Y esa decisión fría no es nada más así porque, ah, es que dice Tomas que actualice, y puso su videito, entonces ya actualizo y luego me meto en broncas. ¿no? Te puedo asegurar que nadie de los que estamos trabajando seriamente con Pro Tools... No sé, me imagino un César Pineda, me imagino obviamente Felipe Capilla, me imagino Andy Hagerman, gente interna de Avid y fuera de Avid, ni de chiste van a actualizar a menos de que sea una decisión bien informada. El otro día vi que César Pineda actualizó su Pro Tools y era una decisión bien informada porque quiere usar Melodyne en un contexto muy específico. Y obviamente sabemos a lo que nos arriesgamos, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo lo pongo diplomáticamente? Tengo ganas de... Bueno, lo voy a decir. No mames. O sea, pongan las cosas en perspectiva. Pongan las cosas de alguna forma. Eh, de tal manera que... Si nos van a pedir ayuda a quien sea, cualquier especialista, de donde sea. Por lo menos respeten el tiempo, respeten la dedicación, respeten el... Eh, pues también todo este tiempo que le hemos invertido en aprender a hacer estas cosas. A veces tenemos soluciones a problemas que para ti parece muy fácil preguntarnos y damos la solución. Pero nos llevó a veces meses, años, llegar a esa respuesta. Y de repente sí, por lo menos, aunque sea un poquito en plan de... Eh, pues, pues sí, por lo menos, es que no es respeto, es tal vez... Valorar o agradecer O por lo menos darte una palmadita en la espalda O un comentario Alguna cosa que te haga sentir que sí valió la pena no eh, Nosotros Por lo menos en mi caso Creo que hacemos esto por mucho amor al arte Te puedo decir Que un video, cualquier video Ponto que llego a mil vistas en un video Eso no me genera un ingreso Pero para nada importante Tal vez me podré ganar mis 22 pesitos Que en dólares pues es nada Ajá eh, y a veces sí como que tal vez por cuestión de egos si y lo quieres llamar así necesitamos esas palmaditas en la espalda entonces eh, por un lado o sea les quiero agradecer a todos ustedes que me siguen en YouTube y que han comentado cosas eh, eso es increíble la verdad es que sí me siento muy apoyado con ustedes y por eso me atrevo a grabar este video hoy y por otro lado les quiero platicar una anécdota que viví la semana pasada que todavía estoy tratando de asimilar estoy seguro que en algún momento me voy a poder reír de eso pero en este momento la verdad es que todavía estoy un poco como en plan bastante serio, ¿no? Eh, por ahí Gus que con quien trabajo de repente, un gran maestro de comedia, el maestro Gus, eh, pues me ha platicado, me ha comentado que tragedia más tiempo es comedia. Entonces espero que esto en algún momento se vuelva algo divertido, algo cómico. En ese momento, como les digo, no lo es. Resulta que la semana pasada eh, me contactaron en una universidad en la que he estado dando clases, di clases muchos años en esa universidad, es una universidad importante en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, y es una universidad que yo atesoro mucho, la, le agradezco eh, varios años, estuve muchos años, tuve la fortuna de ser... Eh, pues nombrado o por lo menos tener reconocimientos como maestro mejor evaluado en múltiples ocasiones Y pues creo que esa de las universidades a los que de veras he llegado a querer a los alumnos Y a tener como un aprecio sincero por todo lo que se hacía en esa universidad y se hace en esa universidad Hace ya bastantes años dejé de dar clases presenciales Pero he seguido dando clases y asesorías y eh, consultorías indirectamente Bueno, me contactan para dar clases de nuevo eh, para sustituir a un maestro que pues por razones personales eh, se tiene que ir de la universidad y perfecto fui a visitarlos me presentaron al grupo todo este asunto y cuando llega el momento de ir a recursos humanos pues la respuesta así contundente fue pues es que te podemos pagar esto una cosa pues no puede ser insignificante pero sí una cantidad que incluso es menor a lo que yo ganaba antes hace siete años ajá y pues menos de la mitad de lo que estoy generando actualmente en otros proyectos dentro de la misma universidad, ¿no? Y la respuesta de recursos humanos es, pues es que tenemos tabuladores y tenemos estas circunstancias de, pues que así son las cosas. Mm. Se me hizo una falta de respeto, se me hizo, pues sí, una grosería en ese sentido, una mentada de madre, por no decirlo de otra forma, que tengan la osadía de llamarte para... Supuestamente valorar tu trabajo, supuestamente valorar lo que sabes hacer, supuestamente tomarte en cuenta, supuestamente quererte, para luego no estar dispuestos a ni siquiera negociar o ni siquiera abrir la posibilidad de platicar sobre un presupuesto y sobre otras cosas. Entonces, eh, aquí creo que no se trata de un tema de dinero, se trata de un tema de valoración, se trata de un tema de justamente valorar ese tiempo, esa experiencia, esos treinta y tantos años que tenemos eh, Muchos de nosotros en, en este campo Y pues bueno, es que tristemente así es la situación no La gente ya no valora muchas cosas Todo lo quiere gratis, todo lo quiere bueno, bonito y barato En fin, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Eso es un poquito mi inquietud Y yo creo que esto fue la gota que derramó el vaso Y pues eso llevó también a que mucha gente que me preguntó sobre que si actualizar o no, me agarró un poquito de malas. Entonces, si te trate un poquito de malas, discúlpenme, por favor, a veces tenemos estos días. A veces no he contestado con la eh, dedicación y con la clavadez que se merecen. Pero también quisiera poner esto en contexto para que entiendan qué es lo que está pasando. Y también, pues, ver qué opinan, ¿no? Eh, si tal vez ya soy un ruquito amarga, amargado, perdón, que pues ya no quiere cambiar y esas cosas, porque también podría ser. O si de plano... Tal vez tengo razón o estoy totalmente perdido en esta onda Entonces, pues bueno, si quieren considerarlo como una mini terapia que estoy haciendo con ustedes Aquí balconeándome con estos temas Y pues bueno, me encantaría saber qué opinan, me encantaría saber qué, qué punto de vista tienen al respecto Y pues bueno, la moraleja de este video es no actualicen, no actualicen, ¿sale? Y si actualicen lean, investiguen, averigüen y pues bueno, aquí estamos. Obviamente cualquier duda que tengan respecto a actualizaciones de Pro Tools, aquí estamos, y con gusto les puedo ayudar. Nada más si les pido investiguen primero, traten de hacer las cosas, por lo menos inténtenlo, y ya que se atoraron en algo, bueno, pues ya vemos cómo podemos encontrar una salida, ¿no? Para que no se convierta él, pues a ver, te aviento el problema, resuélvelo, y luego cuando llega el tema de pues si te voy a cobrar por mi tiempo, eh, pues que no se me saquen de onda, que no lo tomen personal. Porque finalmente a esto me dedico y a esto también me dedico. lo hago con mucho gusto, lo hago con mucho cariño y lo hago con muchas ganas. Pero pues que vean también de que de repente hay días como estos, ¿sale? Pues bueno, les agradezco su tiempo. Eh, perdón por este mini rant o mini este despepitado de inquietudes y demás. Pero pues a veces uno se siente como Mafalda que dice, paren el mundo, que me quiero bajar. ¿Sale? Que tengan un buen día. Nos vemos.